Porque yo no Seguimos compartiendo nuestro programa de día lunes Vamos a ingresar en este cuarto bloque con nuestras próximas invitadas sí, claro. Que arranquen esos aplausos Porque estamos con la Magister Diana Calderón Jefa de Educación para la Salud en Damso Bienvenida nuevamente Diana, ¿cómo estás? Un gusto venir. Estamos también con María Eugenia Lertura, médica del programa de Cesación Tabáquica de OSEP Bienvenida María Eugenia Un gusto gracias. Y también junto a Laura Villadivicencio, Jefa de Educación para la Salud del Gobierno de Mendoza ¿Cómo están? ¿Qué Bienvenida. tal? Buenos días Mucho gusto y gracias por la invitación Un placer no Mañana, 31 de mayo, es el Día Mundial sin Tabaco. Y desde OSEP, gobierno de Mendoza y Damsu, están llevando adelante una gran campaña para seguir combatiendo ¿no? el tabaquismo, pero en este caso con un enfoque ambiental, ¿no? Ecológico. Sí, porque este año el lema mundial es Ambiente y Tabaco. Entonces, hemos hecho proteger en el ambiente eh, una razón más para dejar de fumar uh -huh. y siempre nos hemos unido eh, para trabajar juntos en este día y en todos los días, porque hoy sí. es como el empuje, digamos, para uh -huh. trabajar eh, este tema. Por supuesto. Eh, Pero es muy importante después de la pandemia que hemos tenido uh -huh. eh, volver a trabajar en terreno, con la gente, sí. eh, con ese contacto que hemos perdido a causa uh -huh. de, de de los momentos que hemos pasado. Así que este 31 es muy especial para nosotras porque otra vez volvemos ya estamos acostumbrados a trabajar juntos uh -huh. eh, pero es muy importante en ese sentido. Muy sí. bien, bueno ¿por dónde empezar con un tema tan importante y tan amplio? Es, es información que, que ya la hemos escuchado muchas veces, nunca está de más eh, remarcarla, supuesto, recalcarla eh. no este de, de los efectos que produce en la salud el tabaquismo. Sí, como ustedes bien dicen, la verdad que el tabaco y sobre todo el humo de tabaco es lo que produce tantos daños a la salud uh -huh. desde el primer momento que se empieza a consumir. Por eso uh -huh. trabajamos tanto con evitar el inicio del consumo uh -huh. y que se deje lo más pronto posible. Bien. Fíjate que una persona cuando deja de fumar, antes de los 30 años tiene una ganancia en su expectativa y su calidad de vida de 10 años. Ajá. Y así sucesivamente. Si deja de fumar a los 40, Ajá. tiene una ganancia de expectativa de vida de 9 años. Claro. Eh, porque generalmente lo relacionamos o pensamos solamente en las enfermedades que causan, Ajá. que son muchas. Ajá. Ajá. Claro. Produce problemas inflamatorios, están conocidos como la EPOC, esta Ajá. enfermedad Ajá. pulmonar sí. obstructiva crónica pero también cáncer. Uh -huh. Cáncer en todos los órganos, no solamente el pulmón que aparece en tantas afiches, etcétera, uh -huh. Uh -huh. sino en todos los órganos que tienen contacto con este humo y uh -huh. los tóxicos que tiene el humo. ...cáncer de boca, cáncer de esófago... ...de sí. estómago, de vejiga, de, de pulmón... No, ...de lengua... Claro. Eh, ...y también es algo que... ...estamos intentando poner en, en el tapete... ...y en, en la comunidad... ...es todos los daños cardiovasculares... ...que Ajá. produce, es decir que... ...el hecho de que alguien esté fumando... ...con respecto a alguien que no fuma... Uh -huh. ...le aumenta más del 50%, o sea más del doble... ...las posibilidades uh -huh. de tener... ...infartos y de tener accidentes cerebrovasculares... Uh -huh. ...antes creíamos que que solamente podría producir eh, cáncer de pulmón y EPOC. Uh -huh. Hoy, realmente una persona, por más que realice actividad física, algunos te dicen no, si juego al pádel tres veces a la semana claro. y fumo, realmente la actividad física nos uh -huh. alcanza no alcanza para compensa. compensar sí, claro. el daño que produce el hecho de fumar. Por eso decimos que Cualquier momento es bueno para dejar de fumar y en cuanto antes dejen de fumar, sí. mucho mejor. ¿Seguro? Hoy, hoy por hoy están re de moda esos cigarrillos electrónicos que se les llaman vapor vape, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué observación podemos hacer sobre eso? Porque muchos dicen, bueno, no, eh, no hace tan mal como el cigarrillo, pero incluso algunos traen nicotina, ¿Cómo es el efecto de causa? Es que por un lado habría que aclarar que la ANMAT, que es esta organización en la Argentina que sí. controla, eh, ha prohibido totalmente la, distribu la distribución, la comercialización. Sin embargo, sabemos que muchos locales acá en Mendoza y como en todo el país sí, se sí. pueden conseguir y están de muy fácil acceso, sí, claro. sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes. Uh -huh. Ustedes saben que ingresa al país... Eh, desde ...también desde la industria tabacalera como una alternativa para dejar de fumar. Uh -huh. Y los estudios hasta ahora que se han demostrado que no es eficaz para dejar de fumar. Uh -huh. eh, pero ¿qué nos pasa también? También los estudios demuestran que no son seguros... Uh -huh. ...porque cuando entraron, digamos, sigue toda una lógica del mercado de consumo, es decir... Uh -huh. Si el humo de tabaco te hace mal, te ofrecemos algo para fumar que no produzca humo. Ajá. ¿Qué produce en realidad? Un aerosol. Cuando ustedes lo miran, tiene una batería, tiene un cartucho sí. y tiene un atomizador. Sí. ¿Y qué ventaja tiene, entre comillas, para el mercado, para tener cada vez más consumidores? Sí. Es que en ese cartucho se puede elegir cuánta cantidad de nicotina comprar, Ajá. qué saborizantes, qué claro. aromatizantes, pero también en ese líquido hay tóxicos. Ajá. No es que no haya, eso también Bien. es un mito, hay que aclararlo. Totalmente. Entonces, en este mmm, vapor, que no es real, en realidad es un aerosol, pero se ve como un vapor, Ajá. por eso se llama sí. de vapear, hay también sustancias tóxicas Bien. como el propilenglicol, nitrosaminas, algunos metales pesados claro. y glicerina. Ajá. Por ejemplo... Te aclaro esto de la glicerina la glicerina es una sustancia que está totalmente aprobada para utilizar en dermatología en cremas en gastronomía para comidas pero no para respirarla uh -huh. entonces cuando pensamos que realmente lo que se está inspirando uh -huh. es este aerosol y que tiene estas sustancias tóxicas es que realmente esto puede producir daño bueno es importante para uh -huh. tener sí. en cuenta porque uno se piensa que es totalmente inofensivo y no hay no detalles es que que no conocíamos ¿Cómo, ¿Cómo es el primer pasito para, para dejar de fumar? Me imagino que hay mucha gente que nos está viendo y dice yo quiero, pero realmente no, sé no puedo, no sé por dónde arrancar, no sé cómo manejarlo, es una situación que, que me excede, ¿no? Sí, lo, lo primero creo que es tomar la decisión Bien. Eh, y una vez que se toma la decisión poder encontrar las herramientas adecuadas para lograrlo. Mm. En este momento hay como, como muchas herramientas, tenemos desde guías en internet, el... El gobierno, a través del Ministerio de Nación, ha publicado guías que son muy buenas y muy interesantes para las personas que quieren uh -huh. hacerlo por sí mismas. Uh -huh. eh, hay apps, también la Organización Mundial de la Salud ha sacado una una app con eh, el asistente virtual Florencia, que se ah, llama, mirá. que también puede acompañar, Este y con un índice mucho mayor de éxito, eh, están los procesos de acompañamiento ya como más intensivos sí. este, Que en Mendoza, bueno ahí les, les hemos dejado Una de las cosas que hemos estado haciendo este, junto con, con las otras instituciones Es promocionar este, todos los consultorios de cesación tabáquico de, Tanto públicos como privados uh -huh. eh, eh, Y este acompañamiento profesional permite a través de de estrategias cognitivo-conductuales, de actividad física, de recomendaciones con la alimentación, uh -huh. de apoyo farmacológico, este, de apoyo social, bueno, poder lograr este, con mucha más facilidad. Eh, ...el sostenimiento de, de la abstinencia. ¿Sí? Sí. sí, no sí que vemos mucho más, ahora es mucho más visible... Eh, ...la difusión de distintos tratamientos y acompañamientos... Uh -huh. ...para poder dejar de lado el tabaquismo... ...pero ustedes sí. conocen si hay un incremento, por ejemplo... ...en el consumo en jóvenes de cigarrillos o de tabaco. Por suerte, una de, de las cosas positivas que todos estos movimientos... Este, ...vienen generando... Es la disminución. Ah, Hay una bueno. franca disminución del Se consumo sí. de tabaco. Si lo comparamos, por ejemplo, con el año 2005, uh -huh. que eh, alrededor del 30% de la población fumaba... Eh, en Argentina en este momento tenemos un 22%, bueno, o sea, bien. A, a, bien. ha disminuido ¿Y a muchísimo, uh -huh. eh, y esto bueno, creo que es producto de toda esta difusión y de toda esta concientización. A pesar de esto, uh -huh. bueno, en Mendoza tenemos unos uh -huh. índices un poco más elevados. Más altos. Lamentablemente... El promedio uh -huh. a nivel nacional, como decía la licenciada, es el 22%, uh -huh. pero en Mendoza es el 26% de la población estas encuestas no, no es de factores de riesgo, toman. Uh -huh. eh, en cuenta a los mayores de 18 hasta los 65 años. Nos uh -huh. está diciendo que en Mendoza un cuarto de la población adulta está fumando. Y estos datos, que son serios y avalados, eh, son pre-pandemia. Uh -huh. Así que no sabemos realmente en qué situación estamos. O sea, la pandemia, eh, la percepción nuestra... Eh, ...que estamos trabajando en esto... ...vemos que así como hay personas que... ...dejaron de fumar por temor al... ...al COVID sobre todo... Sí. ...y los daños que produce... ...que sabemos que aprovecho a decir esto... ...que las personas que fuman... ...tienen más posibilidad de contagiarse... Pues. ...y de tener... Eh, ...peor pronóstico y más complicaciones... Sí. Eh, ...como también está la percepción... ...de que las personas... Eh, ...en este tema del aislamiento social... ...recurrieron los que fumaban... ...a fumar mayor cantidad... Y también uh -huh. algunos que habían recaído, algunos que habían dejado de fumar Entonces, han recaído. recaído. Uh -huh. Así que es muy importante que puedan acceder uh -huh. a, a los tratamientos para dejar de fumar. Como decía la licenciada, el hecho de que acudan a personas con experiencia en el tratamiento les asegura y le multiplica las posibilidades de éxito. Perfecto. Y en este momento hay modalidades Online, modalidades presenciales, <risa> telefónicas, individuales, grupales. Ah, o mucho sea, más amplio. Este, sí, sí, yo creo que es un, un buen momento para motivarse y bueno y el, el que todavía está fumando pueda animarse y, y dejar de fumar por su salud y por el ambiente. También, por supuesto, la, por van a estar llevando a cabo un evento exactamente hoy estuvimos en el danzu no es sí. cierto eh, mañana vamos a estar en el hospital lago Ajá. repartiendo esto y, y, y digamos haciendo eh, consultoría breve y Bien. dando este, estos productos que hoy les trajimos a ustedes y lo más importante de todo esto es que realmente la comisión no es cierto que se ha formado en el año 2000, eh, en el 2019 sí que ya veníamos trabajando los tres instituciones, pero se armó una comisión con otras, eh, digamos, instituciones científicas, uh -huh. eh, la Facultad de Ciencias Médicas, para que todos eh, tengamos una política pública en contra del tabaco. Perfecto. Entonces vamos todos con el misma, digamos, la Excelente. misma comunicación. ¿Mm? por bien. eso es tan importante y otra cosa que quiero destacar es eh, lograr los espacios libres de humo de tabaco uh -huh. que aunque le parezca mentira eh, hablando eh, muchos años atrás en el 2000 uno no podía pensar que ahora automáticamente uno entra a un banco o, o sube a un, eh, un colectivo Antes y a, automáticamente <risa> Hasta apaga los y aviones a la ¿No es gente? Cierto? Sí. bueno, todo eso llegó un trabajo muy largo y todavía nos falta sí, sí. mucho tiempo uh -huh. pero es respetar, si vos ¿Quiere fumar? Bueno, fumar pero respetar. Y estamos trabajando uh -huh. en las escuelas, uh -huh. en las casas. Hay mucha gente que fuma y sale a fumar dentro de su casa para no contaminar el ambiente. Uh -huh. Y eso y hace unos años... Eh, claro. Exacto, no sé. Uno puede trabajar, vamos a trabajar una nueva ley de tabaco uh -huh. desde el Programa Provincial de Tabaco. Pero lo más importante que todas las leyes que se han dado en este tema se hicieron cumplir porque la gente y la sociedad se concientizó de la problemática. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la sociedad hizo cumplir, ¿no es cierto?, la, leyes. La, las leyes, no digamos el, el poder de fiscalización. Seguro. Uh -huh. Bueno, la invitación entonces a, a dar ese primer paso a, a todos los que nos estén viendo y por ahí están. Queriendo tomar esa decisión, Decisos. bueno, este, aquí nos han contado toda la información pertinente, están invitados también a meterse a la página del uh -huh. Ministerio de Salud de la provincia, porque allí van a encontrar todo ese listado de los diferentes uh -huh. centros que nos comentaban las chicas para empezar ese tratamiento. Eso sí. Nunca es tarde para ponerse las pilas. Claro eh, que no. Y además, bueno, esta frase que, que recalcamos, ¿no? Proteger el ambiente es una razón más para dejar de fumar, ¿no? Todo lo que conocemos en torno a la salud, pero también nuestro medio ambiente, que es muy importante. Pero eso es fundamental. Gracias, gracias, chicas. gracias. Un placer Gracias no, a Gracias, acá.